Vayan a ventilar algunas casas, pero no es verdad que todos y que van, eso no es verdad. No, nadie se haga ilusiones, nadie se haga ilusiones y ustedes lo verán. Y el tiempo dirá quién tiene la razón. Yo creo que van a caer gente presa, yo creo. Pero no es lo que debieran ni lo que la, mucha gente está pensando. Para que después nos salgamos frustrados de aquí. Porque yo sé, yo sé lo que, yo, yo sé... Gente que están ilusionados y no saben que una cosa es con violín y otra con guitarra. Ustedes verán, ustedes verán, ustedes verán. Mira, el otro día dijo Guido Gómez Mazara. Para, porque es que la gente no tiene idea de, de, de, de los, los resortes que se mueven en una sociedad. La gente no tiene idea, miren. Guido Gómez Mazara, en una de esas entrevistas que yo le estoy diciendo... Dijo que tenían un expediente listo para apresar en el gobierno de Hipólito Mejía una figura de primer orden. Oigan esto: que ya esa figura la tenían listo para, para meterlo presos. Fue Nicolás, de, dijo Guido, no, no más. Fue Nicolás de Jesús López Rodríguez. Y dijo: mucho cuidado. ...que esas personas eh, representan el sistema y si el sistema se nos puede caer. Y lo dejaron tranquilo. Y mucho aparece un banquero que le metió cuarto y le dice, mira, eh, eh, eh, hay que llevar esto a La gente no sabe lo que es el poder. Eso nada más lo hacen radicales. Como esos países que han surgido gobiernos de izquierda y que no les tiembla el pulso. Y que no tienen compromiso con nadie. Eso no es verdad, como la gente está pensando Incluso hay muchos funcionarios ya Por ejemplo, miren qué vagabundería Y ustedes verán esto Y que me demienta alguien Y que me quiera alguien justificar ¿Cuántos meses? Men ¿Cuántos meses tienen los alcaldes? Que se juramentaron ¿Ustedes han oído un sometimiento de un alcalde? ¿De los del PLD que acabaron? Ninguno. ¿Verdad que no? no. ¿Ustedes han oído alguna auditoría de algún ayuntamiento? ¿Eso está calladito? Tampoco. ¿Eso está calladito? ¿Por qué? Porque muchos buscan hacer lo mismo que hacían los PLDistas. Uh -huh. Y no les interesa. Si aquí están dos o tres gente preso, óiganlo bien, que yo creo que van a caer... Es por la presión de la sociedad, pero aquí hay un, una vinculación de distintos sectores que muchos critican la corrupción para llegar, pero después que llegan ellos quieren hacer lo mismo. ¡Qué pendejo! Aquí hay gente que metió cuarto por la campaña de Luis Abinader, que metieron 50 o 60 o 100 millones de pesos y lo nombraron en un cargo. ¿Y a ellos qué le importa, maldito, que metan un corrupto preso? Ellos quieren sacar su cuarto y, por tanto, van a hacer negocios y van a hacer alto corrupción, que es donde mucha gente se pierde. Así mismo. ¿O tú crees que es un gobierno revolucionario? Que ha llegado ahí y que que va ¡Ah, ¡Oh, qué sé yo, qué es mentira. Y ustedes verán gente frustrada. Pero, oye, el PRM tenía treinta y pico de síndicos. Y tiene ochenta y pico de síndicos. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene cuarenta y pico de síndicos Dominado ayuntamientos que lo dominaba el PLD ¿Y por qué no han sometido un solo síndico de los del PLD que acabaron? Acabaron En todos esos ayuntamientos ¿Por qué no lo han sometido? ¿Por qué no se conoce una auditoría? ¿Y cuántos meses tienen? Para que no me vengan y que, que hay paso, qué yo qué. Ya los síndicos se juramentaron el 24 de abril. 24 de abril a mayo 1, junio 2, julio 3, agosto 4 y ya vamos camino a septiembre. Va para cinco meses y dígame a dónde han sometido un síndico corrupto. Dígame. No me vayan a nadie a mí con pendeja que yo me sé esto de, de memoria. Tienen cinco meses para verlo. Cinco esto. meses. ¿Y usted ha oído? ¿A dónde han sometido? El, el síndico de de, de de Santo Domingo Este que acabó. Francisco Peña. Él y su hijo. El cañero de Santo Domingo Este. Ni siquiera Manuel Jiménez que es una figura. El, ¿Dónde está? Con, que ya se sabe. ¿no? Que ya se sabe. Es de San Cristóbal que acabó. ¿Dónde están sometidos? Es de Puerto Plata que acabó. Que iba a vender hasta, hasta el océano. ¿Dónde está? Este es un demonio. Un demonio. Entonces no me venga nadie con, con, con vaina. ni que, que no que el paso. Mentira. Cuando hay voluntad. Oigan esto. Porque ese, ese es el deito que le quieren poner a chupar. Cuando hay voluntad tengo una semana. No me venga nadie. Esos expedientes están todos ahí. Y en la transición... Se dieron las informaciones y usted se da cuenta, usted no tiene, porque usted entra a una, a una, a una oficina y comienza a ver el de, de una vez, sí. mira le pagaron esto y ellos han hecho la denuncia, no me venga nadie con pendejada a mí, vámonos a la pausa.